Una exposición sobre robótica educativa fue presentada este lunes por los estudiantes de cuarto de la Escuela Josefa Emilia Ortega de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Como mi, mi profe y Minia, yo he aprendido todo, gracias por todo lo que me ha enseñado. Gracias. ¿Qué, cosa ¿Qué cosa? Ha construido los robots, ahí, eh, el, el mono boom boom, el cocodrilo se maneja y todo eso ya. Eh, los trabajos del grado cuarto que tuvieron con un taller y ahí están los trabajos finales de los niños, programado en Lego Wedo Este programa se lleva a cabo acá, se desarrolla aquí, desde el 2017. ¿Cuántos sí. niños ya saben utilizar Bueno, tenemos eh, alrededor de... 100 niños porque ya cada año van pasando. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.